Ya estábamos hablando en el trabajo, cómo rayos íbamos enfermos al trabajo con el aire acondicionado. parece un yogur, ¿También? y si lo pegó usted, ¿También? wow ay. saludos a ravioli. Uh, ravioli y a ese video recreo grande que algún sitio debe estar sí hay que, hay que recopilarlo, como un recorte ay es un tape, pero lo hizo usted Oh. Ay. Es un bordadito, pero que es como un tecito, a golpe, unas serpentinas, me encantan, oficina. cosas de oficina, sí, y, y también unos chinches, confeti como, Y yo sé que André me gusta trabajar collage, también está trabajando con texto, ¿no? Entonces dije como, cómo no hacer collage, pero que sea portable, ¿no? Ajá no y hay texto y hay imágenes. Y es toda la cintita, o saco. Como... Uh -huh. ¡Wow! Me encanta. Es bueno, esta es mi caja, yo la hice con frases de mi mamá. ¡Oh, wow! Bueno, el título de la grabación. <risa> <risa> Eso también de la pistola. pokémon okay Yo también coleccionaba billetas cuando estaba chiquitita. Entonces, esas son realmente vintage. esas son de cuando salió Pocahontas y, y de los 90s cuando estaba ¡Wow! Hago sí. sí. demasiado como el color no sé de la impresión la y es grande, es de las grandes. El de la... a Andre le había salido poca juntas y sabía que probablemente tenía un animal rescatado. Oh, sí. Y Rabión es un gatito rescatado. Y es un gatito. Este es el que Ivana destruyó en no. Tercer trimestre de 2017. Entonces, es que si sí, iba a ser como antiguos en la cosa, Entonces, yo compré un adaptador. metí este que se abrió, la chuchita se había abrió oh. adentro y yo lo saqué y me sacó. Y yo, ahora, Y te pega y goma y cosas. Me doy cuenta el gomón aquí. <risa> en fin, vamos a abrir eso. Lo que estaba por suceder, ya estaba sucediendo. Pero decía, si esta foto, según recuerdo, se la pasó Pablo Guardiola Paula Piedra, Paula Lola, Lola a mí, y ahora yo a usted. Oh. Me gustan mucho lo de los sellos. Me gustan, yo colecciono tarjetitas. Van para la colección. Azul. Siento que inclusive todas las cosas que he tenido, como de primero, han sido azules. Sí, sí, sí, sí. Ah, la cola me había latrado. Me parece tan irónico que nos conocíamos desde antes, desde el 2014, para ser exactos, pero realmente no compartíamos mucho, realmente no sabíamos casi nada del otro. Alter fue un buen espacio y razón para poder enterarnos del contexto e intereses de cada uno. Ahora tengo una visión un poco más amplia de quién es Andrea Bravo y agradezco eso. Es como cuando en las películas dos personajes al inicio no se llevan bien o no se tienen tanta confianza, pero después de un plot twist ven que no son tan diferentes. Ajá, algo así como la mitad de los guiones de Pixar, aunque nosotros no era que nos odiáramos, solo no tuvimos nunca la oportunidad de conocernos bien. Yo siempre he sentido eso como desde que inició el proceso de Alter. Artes es tan separado, o sea, como este asunto de... Mi cátedra pasa haciendo lo suyo y tanto esos grabados es como que se esconde. ¿Quién sabe qué hace cerámica, pero hay bizcochos? Eso es como lo que siempre. un <risa> paraíso! ¡Es cierto! Nunca había podido comenzar cerca el proceso de Bastian, pero siempre me gustaba como lo que hacía, como las esculturas o que veía. Pero yo siento lo mismo y me alegra mucho haber podido tener una visión más amplia de quién es Bastian. A ver qué me puso. Eso, recortes, yo tengo una caja solo de recortes, digamos, ah, o sea es una entonces. caja así como que he hecho todo. Yo recuerdo la primera vez que yo hice como el, un collage, o sea como que yo dije me gusta mucho esa técnica, ¿no? o sea fue en la U y ya era mi último como mis últimos cursos, creo que era un curso que se llamaba dibujo subjetivo y me gustó mucho cómo quedó y a partir de ahí empecé a usar el collage pero como proceso. Ahora la aparición del texto eh, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, de hecho. Porque yo llevo un curso en la U de poesía y escritura, nunca lo, lo digo así, pero me han publicado como poemas, cosas así y eso son como que tal vez no, no lo digo mucho, pero me gusta porque siento que es como esta parte, otra cosa que guardo en mi archivo, de cosas que hago y sentía que la palabra podía complementar a la imagen, entonces que cierta parte es un recorte más. Wow, eso es muy grande. Este es un libro que me ha regalado una amiga de una autobiografía de una de las Guerrilla Girls. El libro está escrito demasiado bien, claramente porque la mando es buena escritora, pero también creo que tiene justo como esa cuestión narrativa, personal, que creo que está muy relacionada con, con las voces de las mujeres y el feminismo, pero que no necesariamente se ha visto desde el lugar de la escritura. Siento que es eso, siento como que he desmenuzado hasta llegar a un punto de algo. O sea, como que a esa parte cuando llaman en una historia como el Breaking Point, en donde uno sabe como que puede ahí es como por donde va la cosa. Siento que esto va a ayudarme bastante. Gracias. <risa> un sobre. otro más. Es una gubia. Es un objeto como bien curioso, yo no he tenido una conmigo. Entonces estoy como traspasando como una especie de tótem en mi vida, digamos. Yo lo tengo ahí como para recordarme que todas las historias vienen en algún lugar, ¿no? Eso en concreto es un principio como de una historia mía, digamos. Y que como me siento familiar de alguna u otra manera es como lo traspaso, básicamente. Tiene un patrón como de Planetas, o sea, como... Está demasiado chido, además, como la... Siempre me, me, me cuestiono porque yo ni siquiera sabía que era grabado antes de entrar a grabar una que Yo dije, ay, leí estampa, ay, fijo, hay algo de sellos, a ¿eh? mí me encantan los sellos, yo voy a ir ahí. Además era esa hora de que sentía que yo no sabía pintar, o que sentía que no podía hacer escultura y que será mi Camelos, entonces fue como de y lo que queda es como, Y que se veía serigrafía, entonces yo dije, uy, amo, yo quiero aprender a hacer serigrafía, y al final terminé odiando serigrafía, entonces luego, <risa> o sea, veo lo que hacía en la U con grabado y como, como que refleja eso, lo que vos decís, como que siento que tiene una similitud muy vacilona con las cosas como que hago ahorita o como con el collage. Inclusive yo metía texto ahí, como en los grabados y, y mis profesores, ¡Oh, increíble! Y yo como, ¿no? Es como texto. <risa> y a mí más bien siempre me gustaba como el B-side del proceso, nunca el resultado final. Y creo que el collage va mucho por esa parte, como que es proceso y en algún momento puede cambiar, pero uno lo puede cambiar cuando quiera, no sé. Como que uno siente como que en otras cosas es como, ¡Ah, ya está la obra Pero como que me gusta mucho porque siento que me recuerda a eso. Lo voy a guardar. Un tratado poderoso. <risa>